Este martes, 11 de la noche, en El Espejo. Conozca a Yanara Guayasamín, cineasta ecuatoriana, hija del reconocido pintor y escultor Osvaldo Guayasamín, gran directora que se presenta en el segundo Festival de Cine El Espejo. Yo aprendí porque mi mamita me enseñó. El Espejo, todos los martes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.